Veo un 3D, mira, wow, cómo mola, os toco. Estoy tocando este BFS es 3D, es lo que mola más. No, broma, broma. Lo que quería decir es que, ¿por qué todo el mundo.? ¿Por qué en YouTube todo el mundo cuando emita un troll lo hace de esta forma? No sé. Soy un troll, se si me cae la capa, la capucha. Y bueno, estoy aquí, en mi anonimato, escribiendo, diciendo que eres horrible, porque eres horrible. No conseguirás llegar a los 300 suscriptores. No llegarás ni a los 150. Pero tú, tú sigues. No, no me hagas caso, que vas a llegar poco lejos. Yo soy el mejor. Soy mejor que tú. Los vídeos que hago son mejores, pero no los subo porque trabajo en cine, ¿sale? Yo trabajo... En cines, en la televisión, pero tú no eres ni un profesional ni nada. Yo gano más que tú. Sé usar After Effects y todos los programas. Pero como soy yo, yo no te voy a decir que los hagas. Pero no, a mí la fama me es igual. Uch. Bueno, los trolls. Estos trolls... Los trolls no son así. Parecen malos. Pero no, lo son en realidad. En realidad... En realidad son idiotas, así que mi imitación de los trolls es más realista, digamos. Bueno, si no la habéis visto, que sale en dos vídeos, ya creo que la hice salir. En... Bueno, bueno, vamos a verla. Hola amigos, qué pasa amigos, soy un troll. Sí, sí, soy el troll de los comentarios. <risa> y voy a escribir un comentario: Este vídeo es una mierda y tú un hijo de puta. <risa> ¡Qué bueno! Ey, es que me parto. Y bueno, eh, eh, eh, eh, eh, eh. es que esto me hace feliz, ¿sabéis? Me hace feliz comentar y todo eso porque es muy guay dar dislikes. Y <risa> ay, ¡Ay, qué bueno! Me parto, me parto, me parto. Adiós. ¿Veis? Los trolls. No son gran cosa, son un, unos idiotis y ya está. Y si no os lo creéis, ¡vamos a ver la canción! Dentro vídeo... Ten control, ten controlado troll Ten control, te encontrado troll Por ser troll no eres tan malo Te suscribes para matar a dislikes Pero para mí no son disgustos Ya no visitas ni vaya recurso Este troll es la monta, Llama a sus amigos y tiene visitas En pocas horas Ten control, ten controlado el troll, ten control, te he encontrado troll. Los trolls dan a conocer a tu canal, no te preocupes por el dislike. hay gente que está planteado y, no ¿Y es solo uno. Si no os lo creéis, ¿no? va que quieren atención, te dan atención, les falta amor, pero no son malos. Pobre por pobre troll Votando divas ¿Se piensa que es mejor que tú? es mejor? ¡Demuéstralo! Una medida de respuesta servirá ¡Ves sí, que no puedo! ¡Yo todo me las he borrado! ¡Tengo necesito y mejor que tú! ¡Con el 13 Y no tiene ningún vídeo ¡Me lo creo! ¡Escuse genial! ¡Vaya troll! ¡Vaya troll la has soltado! ¡Ten control! Ten controlado troll Ten control Te he encontrado troll Es mejor tener un troll Que no usar bots Los bots, el sub por sub y el spam No sirven para nada Solo para subir la autoestima y el ego Igual que comentar el otras dislikes sin explicación Me pregunto yo Si usas voz, no serás un troll La baja autoestima hace el troll De la baja autoestima nace el troll Hacen Youtube lo que te guste hacer ¿En serio te gusta juzgar? No seas dios, eres un chaval ponte Ni ni Acabas la eso, ya se simple. Y decir como Rubius! Ni Ten Ten ni ni ni te he encontrado otro. <Matthews>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 te de odio y lo dejas todo. Te pasas al lado oscuro y te vuelves. Sí, te. te vuelves troll. Pero no, en realidad te vuelves más de de la noche a la mañana me siento